página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter. arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a... a... Al, al programa, les doy la bienvenida Es que estábamos agarrando así fuera de base de, eh, Arturo la ¿no? Señal Y estábamos aquí precisamente revisando Algunas cosas con, con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas Que nos acompaña Y que también le quiero dar la bienvenida a él Y obviamente a todos ustedes por, por acompañarnos esta tarde Precisamente esta esta tarde del 9 de agosto donde ya comenzaron Las actividades al menos eh, eh, Universitarias Con una particularidad que están al 100% Todas las universidades ya trabajando eh, en, en una situación pues eh, que no veíamos desde hace dos años prácticamente. Dos años y medio, sí. Dos años y medio, ¿no? Que, que teníamos y que a lo mejor usted ya lo habrá notado en, en, el, en el tráfico, donde donde gradualmente empezó a subirse ahora sí a, a niveles de estrés prepandemia, vamos a ponerle así. Nos falta todavía bachilleres, falta todavía que entren los, los de primaria y secundaria para que realmente entremos al, al estrés fuerte. Pero pues ahí la llevamos. En la primera parte, pues ya lo notó este, este día y el día de ayer donde regresamos a, a las actividades al menos académicas en, en el ámbito superior no bueno eh, dicho esto pues le doy la bienvenida a Luis Luis cómo estás muy bien eh, muchas gracias por acompañarnos muy buenas tardes eh, pues vamos a tocar varios temas varios temas de, de, de, de tercios, fíjate que es curioso no no sé eh, por primera vez que estamos platicando de la, de la universidad eh, que ya están al, al, al 100, entre ellos obviamente la UAJ uh -huh. y y por primera vez en, en, en dos años están entrando alumnos que a lo mejor no necesariamente son de nuevo ingreso, pero que sí es la primera vez que están en la universidad. Presentes. Presentes, claro, de una manera presencial. Llama la atención porque a mí nunca, obviamente tú tienes más tiempo, ahorita platicamos del tiempo que tienes en la UACJ, pero a mí nunca me había tocado un semestre donde entraban a la universidad y preguntándote por los salones o los edificios. Y el día de ayer, por lo menos cinco personas me preguntaron: oiga, el edificio tal, oiga. Bueno, ya tal. tienes un papel más significativo ahí en la bueno, universidad. Pero no, no, incluso hasta yo supe dónde quedaban algunos edificios <ríe> que no sabía, ¿no? Pero, pero me llama la atención que nunca antes, incluso entraban alumnos y tú nunca sabías quiénes eran de primer ingreso y quiénes no. Y ahora, pues parecía que, que, que sí, bastante, un, un grupo mayor que simplemente los nuevos ingresos. No ubicaban los salones. Gracias. Sí, bueno, afortunadamente ya eh, vamos a decir, no en una situación eh, plenamente normal, por, por decirlo de alguna manera, porque bueno, este también es yo que estoy también, así como tú, eh, dando clases ahí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y seguro es así en las distintas instituciones de educación superior que ya están en actividades, eh, en este caso eh, de docencia. Y pues eh, dentro de los salones eh, todos eh, usamos cubrebocas, tenemos una serie de cuidados, todavía eh, no está en esa situación estrictamente normal. Eh, a mí, eh, bueno, en lo particular, este, me tocaron, eh, tengo grupos eh, llenos, completos, ¿eh? No, es, es lo que te digo. O sea, 40 es, estudiantes en cada grupo. Yo tengo 40 en, en salones que, que parece ser, parecen ser insuficientes porque tenían 38 lugares. Ahorita, pues, obviamente hay un poquito de descontrol en esa parte porque sí, este… Pues resulta que tenemos más gente Sí, de lo, lo, yo eh, eh, este, pensando un poco en ello y sobre todo en lo que podría ser eh, aprovechar una coyuntura y en este caso eh, una coyuntura que te llevó eh, a no el cambio tecnológico porque la tecnología ya existía, sino más bien a, a una cultura distinta de enseñanza a través de, de la apropiación, el aprovechamiento de, de estas tecnologías de comunicación, lo que le llaman las famosas TICs, ¿no? Eh, y por una parte y por otra parte la necesidad, en su caso, la posibilidad también de todas las... Eh, habilidades que se desarrollan estar presencialmente ¿dónde están los equilibrios? la pregunta para las instituciones de educación superior es ¿dónde están los equilibrios? ¿para qué quieren a los profesores necesariamente siempre ahí? ahora que se ha visto que no son tan necesarios eh, no no que no sean tan necesarios sino que no, no, hay opciones Bueno, hay opciones y por otra parte este hay opciones en este sentido eh, y se deben aprovechar tanto estas posibilidades de eh, tecnologías de, de información y comunicación, pero también la cuestión presencial, entonces debe ser, debe haber los equilibrios, yo no veo posicionamientos claros en esto en ninguna institución, así como, es decir, después de la pandemia que hacemos, vamos a la normalidad, pero ahora cuál es la normalidad, o sea, la de antes donde no se aprovechaban necesariamente de la manera tecnología. plena estas tecnologías, o cuál es la normalidad. No, en, en realidad sabes que sí se regresaron, pero no está al 100%, hay, hay grupos que están en línea, creo que de entrada los grupos de 8 a 10 de la noche, todos se fueron a línea, este, y y grupos que están muy saturados lo están mandando precisamente en línea por una cuestión, obviamente, de espacio. ¿no? De, sin embargo, como tú dices, bueno eh, hoy se ve la universidad de una manera que no se había visto en mucho tiempo, que se ve, eh, o, obviamente, de una manera típica, vamos a decirlo de esa manera, la desde la cafetería hasta las mismas eh, instalaciones, porque hay que recordar que el año pasado, bueno, el semestre pasado, ni siquiera el año pasado, había regresado a la normalidad, pero en un grupo muy reducido, pero muy, muy reducido. La verdad es que hoy en día ya se ve y dices tú, ¿de dónde salió gente? Sí, yo creo que debe haber también un cambio cultural en la gestión, en la toma de decisiones, eh, en, en esta idea, o sobre todo en esta forma que bien puede ser híbrida, y dentro del de cambio de gestión, esta idea de que, de que tengan que estar como checando los profesores, eh, obviamente... No claro. sé, debe haber un cambio y esperaríamos que haya posteriormente un cambio, pero eso implica una reflexión, una discusión de, de cómo va a ser la, el proceso de, de enseñanza, el proceso formativo que tiene que ver particularmente con la cuestión docente. Debe haber esa reflexión, no, claro, esa discusión. la nos que hay otras formas, como tú dices. Hay sí, no, había otras formas y lo que nos hizo fue acercarnos y obligarnos a aprovecharlas, a explotar, y si no al máximo, la mayoría de las posibilidades. Entonces, eh, yo creo que sí tiene que haber esa reflexión. Esperemos que se promueva por parte de todas las instituciones de educación superior y no solamente se decida, vamos a decir, con una reunión de tres, cuatro personas que asumen que bueno, que lo conocen que, que, todo. Que vamos, bien. Y que, que vamos bien. Que vamos bien, <risa> que vamos bien ¿no? Sin, sin, sin hacer un... Pero bueno, yo creo que lo positivo es que gradualmente estamos volviendo... A... Pero también, ojo, no se debe desconocer que hay una serie de habilidades, y esto que se llaman habilidades blandas, ¿no?, en la en, en, en administración... Eh, eh, eh, bueno, en, en, en, en cualquier, en en cualquier offices, área, esas es blandas que son necesarias y que solo son posibles desarrollar también con el contacto eh, social, ¿no? Es decir, hay que estar presencial, hay que ah, tener este compañeros, compañeras siempre ahí este, no, es, próximas. Es, es, que es que se siente, o sea, el, los alumnos están contentos de regresar por primera vez. ¿no? Sí, la vida social es, <risa> este, es que, sí, debe ser aprovechada. Claro están que regresando sí. a las aulas, están conociendo a sus profesores, a mí me tocaron alumnos que me tocó conocer simplemente en línea, apenas estoy... Este, reconociendo y, y, y sí, a la vida diaria y los problemas de la vida diaria, el tráfico el, el lugar en estacionamiento situaciones que ya pues eh, de, de cierta manera se extrañaban pero bueno, pues esas situaciones tenemos y que seguramente están viviendo eh, muchos de nuestros radioescuchas donde tienen por primera vez a sus hijos a lo mejor entrando a la universidad eh, o, o ya en la universidad y que a lo mejor tenían muchas eh, expectativas gradualmente se van a ir viendo también en bachilleres donde van a entrar al 100% este, también seguramente en las primarias ahora que regresen ya de vacaciones en este siguiente ciclo y, y pues de alguna manera u otra parece ser que estamos eh, en, en niveles prepandemia donde no estamos en niveles prepandemia es en, en la situación que, que nos atañe ahora con lo que empezamos y otra vez empezamos porque el, el Inegi dio y liberó hoy el el, eh, pues el reporte del índice nacional de precios al consumidor de julio del 2022 o sea es decir, entrega los datos de cómo fue el desempeño de julio sobre todo en, en niveles cuando hablamos de, de índice nacional de precios del consumidor al consumidor, perdón, no es otra cosa más que inflación, o sea, es decir el reporte de cómo eh, se comportó esa, esa inflación que nos ha acompañado desde ya algunos meses atrás y que ya todos percibimos y sentimos desde de, de cualquier tipo de productos, principalmente en los alimentos, entrega el reporte y pues eh, nos da una buena y una mala noticia, ¿no? La buena es que la inflación no creció tanto la mala es que hay inflación bueno, no es que no haya crecido tanto. A ver, de hecho, entiendo yo que en términos de una relación histórica contemporánea, vamos a decir, si sí, sí se vale decirlo así, eh, este hace, no sé, más de una década que no se presentaba una inflación anualizada. Cuando decimos anualizada estamos hablando del mes de julio del 2021 al mes de julio del 2022, ¿no? Sí, claro. del 31 de julio Digo, del 2000, sí es, es la tasa de inflación más elevada aproximadamente que 8.15 más o menos, está eh, ahorita quedó en 8.15 sí, 8.15% a ver, eso no se veía también tenemos que aclarar varias cosas con esta inflación porque evidentemente siempre estará la gente que pondrá el típico cuadro de Monchese del grito y que ya este se acabó el mundo estas cosas como siempre lo he dicho, a ver el Banco de México, en una situación relativamente normal y estable, siempre, poní, siempre establecía lo que es, bueno, siempre establecía lo que es una inflación objetivo. Y en ese establecía un rango entre 3.5 y 4.5 puntos. Lo tradicional. Sí, lo que se esperaba, lo sí. que ya era estable, lo que se consideraba dentro de un rango este, relativamente normal, como dije. No obstante, ahora pues estamos... Cuatro puntos arriba, es decir, no es el escándalo, por decir así, pero sí es un, una situación que hay que estar revisando. Y también otra cosa interesante es que ahora las fuentes inflacionarias, tenemos que decirlo con esta claridad, que han sido internacionales, pero ahora están menos cargadas, es decir, en el análisis que se hace en el último mes, que que subió, el, que, la, que los precios subieron en el último mes en un punto setenta por ciento, que bueno, hay que tenerlo bien visto, eh, la fuente es eh, alimentos y productos agropecuarios, ya ni siquiera los combustibles eh, han sido la fuente de... esa es la parte, vamos a decir, negativa, o sea, pareciera que, que nos están pegando al desayuno, porque ahorita... No, o sea, han sido esa fuente y, y tiene mucho que ver con que se ha propiciado una situación de, de déficit de oferta de alimentos de productos agropecuarios sí entonces y está esto mucho en las cuestiones de sí de productividad pero sobre todo también de cambio climático de situaciones que se están presentando entonces hay que estar eh, tener muy claro eso eh, también lo cierto es que la situación inflacionaria no, no le pega el peso Ah, no, no, no, el, el peso sigue igual. y No, de hecho, bueno, vamos a decir, en ese rango que o sea, ha estado, se repuso en estos dos últimos días a pesar de que eh, está esta cuestión de que, ah, la inflación está el, pero alta. Pero es que prácticamente yo creo que la inflación es similar a la que tiene Estados Unidos, entonces hay más. No, bueno, Estados Unidos está 1.5 más alta más o menos. Entonces tendría la lógica que el peso se revalorizar en ese sentido. Si la inflación de allá se mantiene más alta que la que tienes aquí a lo largo del tiempo pues tiene que Bueno, lo hacer. que pasa es que si sí hay signos, signos de que el Banco de México pues va a estar subiendo la tasa de interés. Bueno, toca cuando mañana, ¿no? Mañana es la reunión del Banco de México. Entonces mañana yo creo que suben otro punto 75, estoy seguro que se van a ir al, al Así al de acá, México, casi de otro. apuesta, casi no, sí, te apuesta, así como Pumas <ríe> Barcelona, digo, yo sé que le voy a Pumas, pero en este caso pues no no se puede más. Este nos vamos a corte, nos está hablando Arthur y regresamos en un momentito Regresamos, no se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio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 Suprema Corte, el poder de la justicia.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 Pues regresamos regresamos aquí a Solo Negocios eh, y estábamos hablando precisamente con Luis Enrique de este reporte que, que entrega o este comunicado de prensa de, de, del Inegi donde entrega pues el desempeño, vamos a decirlo de esa manera, del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el mes de julio, o sea, el mes eh, pasado, donde no es otra cosa más que eh, la inflación que se dio en, en esos días. Y una cosa que, que hablábamos, que si bien pues obviamente estábamos ya en un 8.15%, de inflación y que esto a lo mejor nos llevaba pues obviamente a, a términos mayores al final del año aquí también nos entrega eh, los productos genéricos con mayor y menor incidencia, o sea es decir qué fue lo que subió más en, en julio eh, y qué fue lo que subió menos o tuvo un decremento, aunque no lo crea hubo cosas que bajaron de precio no poquito pero bajaron de precio no y la que mayor eh, crecimiento tuvo eh, eh, este la variación mensual el producto que tuvo mayor variación mensual entre en, en julio fue el tomate verde que subió un 20% ciento sea, se y quién come tomate verde aquí en el norte no no sé pues, no. Es el tomatillo. Con el yo que creo sea, que es el tomatillo, pero no sé yo. O sea, con el que se hacen salsas. Sí, esto. yo creo que es el que se hacen salsas. Ah, ya, ya, ya. Sí, puede ser. Nada, es que lo que pasa es que ahí lo nombran como en el sur, ¿no? es una Tomate es, y dicen jitomate. Y, como eh, aquí decimos, es, tomate, decimos tomate. Aquí dice el tomate, tomate verde es. y jitomate con su final tomate rojo. Ah, entonces seguramente lo es, Puede ser tomatillo. Sí. Puede ser tomatillo, pero es decir, si usted va al, al, al, a su tienda de, de, de preferencia, va a notar que hubo una variación fuerte, vamos a decir 20%. De, en, en este producto y otro de los productos importantes que tuvo un incremento fuerte fue la naranja, la naranja subió un 15% de, de un mes a otro, entonces realmente sí sí hubo sí una, una parte, aquí la naranja siempre ha sido cara, ¿no? en el norte del país, no como el sur que es más barato, entonces bueno, no sé en, en ¿no vas a mandar? sí, sí, pero no te yo digo mandado. que lo, lo, Florida surte mucho a Aquí a la zona tejana, ¿no? Puede ser, digo, pero, pero al final... ¿Aquí quién no surte? ¿Sonora? Al o sea, final, digo, la, la variación aquí es a nivel nacional, esto uh -huh. que tienen, entonces probable que un porcentaje fuerte también cayó ahí. Lo, lo más escandaloso, pues es la papa, vamos a <risa> decir, porque lo notaron todo el mundo que subió de precio, y el huevo, el huevo subió un 8.31% y la papa subió un 11.96, casi 12%. Son los productos que movieron, vamos a decir, la canasta, como tú decías, no tanto los eh, energéticos, no, no estuvo tanto, pero la canasta básica, al menos en, en estas cuestiones, es lo que sí, sí estuvo fuerte. Ahora, la buena noticia, lo que bajó, ¿no? lo que bajó en el mes, que es el pollo aunque no lo cree usted, el aguacate bajó un 8%, algo... Bueno, relevante. tendía a bajar, o sea, estaba en un precio, vamos a decir, había alcanzado picos increíbles, era obvio que iba a empezar a bajar. Entrando a la normalidad. Entrará cierta, bueno, o... sigue caro, pero entra cierta a una fase, pues, de desinflación, por decirlo. Claro, así. lo que también eh, bajó fuertemente fue sí. la uva, pero puede ser que, que obedezca a una cuestión Pero la, la, la uva es una cuestión estacional. Sí, puede ser que, que, que ocurra esto, una cuestión... Lo que sí bajó y también bajó el mes pasado son las lavadoras y estufas. Una cosa de nada, 2%, de un mes a otro, pero al final del día eh, este, no presenta grandes cambios. De ahí, del por qué se diga que, que la inflación es un impuesto que se le da precisamente a los estratos más bajos. no Porque, es decir, los estratos más bajos al final del día consumen estos productos básicos que son los que están subiendo más fuertemente, pero no consumen, por ejemplo, como pudiera consumir un estrato alto lavadoras y estufas, que son las que están bajando o no están presentando cambios relevantes, ¿no? Esa es, ese es una. Lo que quería comentarte, a ver, para que no saque de duda o para que nos espantes, si nos tienes que espantar, es el índice de precio subyacente, ¿no? Estamos viendo las cuestiones estacionarias, que suben, bajan, como tú dices que el dólar sube escandalosamente, pero baja también escandalosamente y se mantiene en una medianía... Eh, como diría nuestro presidente franciscano, ¿no? es una austeridad franciscana, el dólar contra el peso. Pero el índice de precios subyacentes, nos dice el Inegi, que registró un avance de 0.62% mensual y de un 7.65% anual. Esto, eh, este, la pregunta, ¿tendría que preocuparnos este este número? Bueno, no, no es que tenga que preocuparnos, pero lo que sí hay que recordar que el índice de precios subyacente este es el que de alguna forma marca la pauta eh, real real del Banco de México para ver lo que es eh, la, el, vamos a decir, la inflación tendencial o el comportamiento tendencial de los precios. Es decir, se despoja de lo que es propiamente la coyuntura ¿Sí? la estacionalidad, y entonces en la medida en que esté creciendo el, sub, el índice suficiente y esté incluso en, en una situación más elevada que el índice general de precios al consumo general, bueno, es eh, digo, no es para preocupar, pero sí eh, por el nivel todavía de precios que tenemos, ¿verdad? Pero sí es para estar muy pendiente, se está revisando y es y como tú dices, como esto está todavía eh, consolidándose, esta tendencia al alza, o por lo menos a mantener relativamente elevado los precios, pues yo sí, así como tú, creo que el Banco de México eh, tomará la medida de entre 50 a 75 puntos de la tasa de interés. 75, digo, ya la Fed se lo aventó, ¿no? Dos veces 75. Yo no creo que México haga, haga poquito menos, este pero te tengo una pregunta a ver, ¿existe la posibilidad de que el índice subyacente sea superior al índice general de precios? o sea, ¿que se dispare el subyacente? ¿o realmente el subyacente va empujando al general? yo asumo que va empujando al general no, no, claro, en este caso sí tienes toda la razón, porque el índice subyacente es un componente del índice general de precios al consumidor bueno, claro está sí y solo sí eh, otro tipo de, de, de bienes y servicios que, que no son parte del índice subyacente, como son los combustibles, eh, cuando, cuando los combustibles bajan a niveles increíbles de precios, así como pasó en el 2020, ¿sí? eh, en este caso sí es posible que a veces que el índice general esté por debajo del, del subyacente. Okay. Hay que recordar que se, eso obviamente se pondera, pero claro que si es, si hay un componente que entra al índice general y hace que el índice de precios baje, mientras el, el subyacente, es decir, el tendencial, esté subiendo, sí es posible. El, el estacionario a Estadísticamente a sí hay esa posibilidad. O sea, matemáticamente se puede. Sí, sí. O sea, o sea, es decir, que es, que es una cuestión atípica, también vamos a decir. Que bueno, pero en el 20 este, sí, sí pudo haberse dado. No, claro, sí, porque sí. Porque los precios de cayeron. los combustibles cayeron eh, drásticamente. Sí, hoy en día va a estar muy difícil que vaya a caer el precio del combustible. Eh, Presidente, por lo que estábamos comentando, no las ciudades están volviendo o retomando su, su dinámica, entonces están demandando, obviamente, este tipo de combustibles, que es donde nos va, vamos a tener. Y pues, bueno, en ese caso, como tú dices, podemos esperar perfectamente que el Banco de México mañana tome la decisión y para estas horas... Está Alejandro diciendo que el, el Banco de México subieron las tasas de interés un punto setenta y cinco por ciento. Bueno, punto setenta base, ¿no? O sea que mañana ya. Mañana a esta hora. Es la apuesta también de Alejandro. No, no, no. Yo yo te digo porque le tocaría a Alejandro estar aquí. Ah, Va a decir. Es muy para que mañana esté diciendo a esta hora Alejandro que, que subió un punto setenta ¿no? Bueno, claro, hay que revisar. si sí es lo si sí sería la respuesta eh, esperada pero no porque esperada que sea positiva, sino es la que dentro del comportamiento que ha tenido el Banco de México es la que ha querido mantener y sobre todo replicando un poco al comportamiento de la Reserva Federal, así que tampoco sería sorpresivo que, que lo subiera a 50 puntos. Sí, sí, está entre 50 y 75. O sea, entonces, si crees que podría subir a nada más punto 50, Sub también podría raro, ser, so ser sobre, sobre todo con 50. la idea de, de no dañar tanto la, la este lo que sería el gasto de inversión, ¿no? Pero ¿no afectaría esto a lo la mejor la, la cotización eh, peso dólar? Que subiera nada más al punto 50? Siendo que la, la FED subió al 0.75 Claro que puede afectar Pero sí. ahí toma, es, pero las decisiones No son de, de Vamos a decir de, de resultados únicos Homogéneos, o sea, hemos dicho siempre En economía, tomas una decisión Tienes un resultado aquí y otro resultado allá O sea, no, no es que Todo beneficie a todo mundo ¿Sí me explico? Ya, sí, sí, sí, te entiendo. Digo, al final del día van a cumplir su mandato, ¿no? sí, tienen Nada que, más tienen más que tomar primera. una decisión y cualquier decisión que tomen sí tendrá un efecto eh, positivo en, en un ámbito, en una eh, en un entorno, y tendrá ciertos efectos negativos también dentro de la misma economía. Las decisiones económicas tienen efectos y nega, eh, positivos y negativos en términos de bien mercados, de industrias, de sectores de la población, así es. Entonces, vaya. Hay que estar pendientes mañana. Yo no creo, Luis. Yo la verdad es que creo que va a ser punto 75 y vamos a estar no se va a meter en bronca Sí, el, el, bueno, yo digo que sí, es el... lo más probable que así ocurra. Lo sorpresivo sería que los subieran prácticamente 100 puntos o que los hubieran no. menos de 25, menos de 50. Pues eso sería sorpresivo. Sí. No, no, no creo. No, no. Yo creo que la, la apuesta es punto 75. Es más, se me hace poco probable que sea el punto 50. Por lo mismo que está siguiendo, vamos a ir los pasos de la Fed. Y, este, y, y, y bueno, sería, yo creo que nada más que tú, me, me llamaría la atención que, que recortara eh, o, o creciera en, en, en un mundo superior, digo, perdón, inferior a lo que fuera la, la fe, eso sí a mí se me hace que me llamaría la atención, pero bueno, tú, tú, tú, tú sabes, entonces bueno, ahí esa parte son son de las cosas que, que mañana vamos a desentrañar, pero tampoco es que creo que le quite el sueño a nadie, ¿eh? o, o sea, tan va a crecer y va a crecer, lo que sí nos quita el sueño es eh, si verdaderamente, eh, como ya lo dijimos en el programa pasado, están realmente haciendo algo para, para detener verdaderamente esta, esta inflación, o simplemente son medidas que creen que están solucionando la inflación y que a la larga están haciendo todo lo contrario, ¿no? eso es lo que yo creo que deberían estar revisando eh, este y fíjate, una de las notas que, que aparecen en diferentes medios es lo que te decía este tipo de inflación que estamos teniendo ahorita ya está rompiendo marcas mes con mes donde te están diciendo registra mayor inflación anual en más de dos décadas y el mes que entra yo creo que no vamos a repetir en ese en más de dos décadas vamos a seguir teniendo los, los números porque va creciendo o sea, aunque sea poquito pero, pero va creciendo y va y va haciendo marcas no que como tú dices y yo sinceramente no me preocuparía del todo eh, a lo mejor porque pueda sonar pues bastante mediocre la justificación, porque es más mal de muchos, ¿no? Consuelo de tontos, pero pues qué podemos hacer, no podemos tener un país sin nada de inflación cuando todo el mundo tiene inflación. Pues no, es, no, pero eso es claro, o sea, vamos, pero es la globalización misma, o sea, no no tenemos por qué asustarnos de esas cosas, eh, yo creo que es parte de una dinámica. Y creo que tenemos que asustarnos más en términos de globalización cuando, cuando cuestiones ambientales nos afectan a todos y hay países que no toman decisiones claras y oportunas y terminan afectando a todo el mundo. Yo creo que ese tipo de cosas son las más alarmantes, ¿no? Que es, así es. Lo, lo que tengan. Y de hecho, uno de las de, de los efectos de la inflación, otro de los efectos, vamos a decir que no normalmente no se ven, pero que podemos estar viéndolo ya, es la nueva moneda de 20 pesos. Al final del día el, el meter monedas de 20 pesos es precisamente un efecto también de la inflación porque pues, se convierte en una moneda muy utilizada y eh, tener billetes es, es caro, es caro porque al, al utilizarse mucho se tiene que volver a reponer. Y entonces ob obviamente por el uso pues No, no tiene sentido tener un, un billete Cuando se puede tener ya una moneda Y esto es precisamente ya un efecto de, de Entonces ya, la, a ver, porque yo Estaba al tanto que iban a cambiar el billete Pero por otro billete, ya no es por no, moneda no, Entra una moneda de, de 20 pesos Obviamente de un metal O una aleación absolutamente barata sin sí, sí, Pero pero ahí se puede notar Un efecto también de la inflación o sea, Es decir, conviene recortar los billetes Y meter monedas que son más durables Un billete que tiene una duración de aproximadamente que siete, ocho meses, más o menos. Es que, como... es que yo creo que es la denominación, ¿no? Un billete de mil pesos, pues es poco usado. Pero es el mismo material. Bueno, y además sí, es, es poco es, usado, es, tiene razón. Es poco usado. Bueno, billete de mil pesos y yo creo que he visto uno en mi vida. tú, ¿Tú? No, no, yo, no, no. Pues tú cada rato, yo visto, ¿no? Visto en el banco, pero tú cada rato, pues. Cartera, ese, no, ¿eh? no, no, no. No, pero a, a lo que voy es esto. Ah, le tomas de, foto y lo ves todos un, los días. Un billete. Lo <risa> bajo de internet, ¿no? Un billete de 500, pues por ejemplo, tú puedes ver que ya hay mayor desgaste, pero un billete de 20 pesos, pues por eso es de, es de plástico, igual que el de 50 y ya del nuevo de 100. Entonces, bueno, nos están mandando aquí a corte rápidamente. Eh, vamos rápidamente y regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Nuestras noticias, 1300 AM La Radio Hablada, número uno en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio un tema? Bueno, regresamos, ya estamos aquí de, de, de regreso, aquí en Solo Negocios Y bueno, decía Luis, que eh, este, estamos aquí, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría tocar un tema que tiene que ver y sobre todo una especie de llamada de atención a todos quienes en algún momento presentamos alguna estadística, algunas cifras, eh, sean organismos públicos, sean organismos privados, sean pues áreas dentro de centros de investigación, eh, de educación superior, lo que sea, y es que por ejemplo aquí en Twitter tengo, no, bueno, no diré el nombre, pero a, a una persona que es eh, como vamos a decir jefa analista de de, de, de una este, compañía financiera importante y normalmente eh, dice ahora lo dejo para que discusión, lo que está pasando y por ejemplo en este caso dice se está, o sea eh, hay ya eh, este están saliendo divisas del país po, eh, en términos de que eh, se están... Eh, dejando de comprar, los extranjeros están dejando de comprar eh, valores gubernamentales, esto es deuda propiamente dicho, sí, bonos de eh, cualquier sí. tipo, tanto de desarrollo lo que sea, y en efecto eh, hay una salida y pone todo en pesos mexicanos y dice, miren, ahora este año han salido 100 mil millones de pesos y claro, cuando uno escucha 100 mil millones de pesos, ¿qué hace? dice 100 mil millones, pero ya te bloqueas con pesos, ¿no? sí ya entonces ya deuda. el grito y todo y cuando uno mm. los convierte a dólares, pues, oye, son, es, vamos a decir, 4.500 millones de bueno, dólares. Bueno, no son precisamente cacahuates tampoco. No son cacahuates, pero ya okay. cuando... Y, y es que el tema es que pon, se ponen estas cifras y se descontextualiza completamente. Claro que cualquier, vamos a decir, crecimiento negativo de cualquier variable uno lo podría ver mal. Pero si no eh, se da información para dimensionar, es decir... Eh, lo que deberíamos nosotros relativizar, eh, si no se pone en contexto, si no se hace comparación con, si no se agregan otras variables y solo se utiliza esa variable, claro que siempre, siempre, eh, la, la primera reacción, sobre todo de quienes no están acostumbrados a leer estadística, bueno, estadística económica, entonces eh, va a ser, u, uh, no se está yendo mal, u, uh, esto no sé qué, porque por ejemplo, una cifra como esta, el de que están saliendo divisas porque se están dejando de comprar algunos valores gubernamentales, pues debe de contrastarse con qué tanto está creciendo la deuda bueno, pública. Pero, pero realidad... Debe de contrastarse eh, con que este, si realmente hay una sustitución en la composición de la deuda lo cual significa que bueno puede haber pueden estar saliendo si entran en netos capitales de, de valores gubernamentales pero se están sustituyendo por deuda nacional por bueno, de, de pero, inversiones pero nacional puede ser lo que va a ocurrir mañana o sea es decir no ha ajustado ese crecimiento de la Fed y ese dinero se está yendo a comprar deuda en Estados Unidos no, trae. bueno, pero esto es ya anual, entonces ya Aunque deja ya, la coyuntura mucho. Noto, sí, sí, sí, sí. Entonces es, es importante decir que, claro, siempre, siempre hay que verlo. Claro que cualquier nota de este tipo es importante, pero esto de presentar estadística descontextualizada es muy peligroso. No creo que sea ni lo más sano, ni lo más racional, ni lo técnicamente más apropiado. Siempre que presentas una estadística tienes que contextualizarla. Y eso es una responsabilidad de quienes son especialistas, de quienes son responsables, de, de quienes son los que conocen los instrumentos técnicos y, y para ello. Y si haces esto como lo hace esta persona, pues claro, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a ser, ah, miren cómo nos se está yendo Oh, millones. miren, se fueron tanto Bueno, espérate, contextualiza todo y vamos a ver qué está pasando Cuánto representa en realidad el, Sí, el, realmente, el y además el, el gobierno está con esto cayendo en déficits O sea, a mí me parece que hay que contextualizar bien todas estas cosas Y lo digo, no le he contestado a esta persona porque Este... Bueno, Además, también está, está contestando está, está, está todos los peleas. Twitters No no no no Twitter? nada de peleas gratuitas menos en Twitter no en Twitter son este no, son, bravos, son pues, más está, bravos sí, que sí. en que, que, cual ni en el Facebook ni en nada en Twitter son muy bravos de sí, ¿no? otra ¿sí? generación Luis ¿eso entiendo? no no <risa> pero de cualquier gente o sea, en Twitter se dicen así no no no sí, se ensañan se ensañan son linchamientos son linchamientos exacto sí, son linchamientos no son opiniones o sea se van con todo y Sí, y Entonces yo, yo estaría más porque esta persona, pues, o sea, no, no es, evidentemente no su valor ni su formación ni nada, pues, obviamente tiene una este, historia profesional importante, pero sí que haya tener, que tener más cuidado cuando se presenta una estadística, una sola variable siempre no te dice mucho. Y menos, o sea, es decir, en términos absolutos, como tú dices, sin, sin tomar términos relativos. Sí, es como, por ejemplo, presentar la tasa de crecimiento. No, pues que México va a crecer 2.5 puntos. Uy, miren, crecimiento mediocre y todo. Bueno, pero es que el mundo va a crecer hasta menos. O sea, es decir, siempre tienes que contextualizar en función de porque eso te da una mejor idea. ¿Sí? ya claro sí no no igual al final del día eh, somos como seres humanos entendemos más las cuestiones relativas que las absolutas nuestro cerebro no está hecho para nunca no al revés más. entendemos más lo absoluto porque es lo que se presenta como único no, no, claro, lo no. Pero lo relativizar significa ya es, comprender dos tres cosas sí, más pero, pero lo que hoy me presentan un número como si ahorita habláramos del PIB dame el número del PIB, pues para mí no es nada. Eso es lo absoluto. Sí, o sea, en absoluto, o sea, no significa nada absolutamente, no entiendo absolutamente. Si ya me explicas, bueno, lo que pasa es que lo que genera el PIB de México es el mejor, el equivalente a lo de dos países en Sudamérica. Ah, bueno, ya voy entendiendo más o menos el tamaño. Así es. Relativizar y contextualizar siempre es lo mejor y en la responsabilidad de cualquier persona que se sienta a una mesa y quiere hacer una reflexión, un diagnóstico, una crítica, lo que fuera, es... Es precisamente eso, cualquier variable la tiene que presentar acompañada de su contexto y acompañada de una relativización con respecto a otras variables. Digo esto, me, lo quiero poner en pie porque eh, somos muy dados a hacer el escándalo con una sola variable, somos algo así como, como un... la alarma de la economía, por decir así, este nada más cuando presentamos una sola variable. Así. Claro, y, y además la variable no explicamos, pues obviamente que puede ser resultado de muchas cuestiones, ni no explicamos los factores, ni qué porcentaje influye en cada uno de los factores y entonces se convierte en una pues algo viral, ¿no? al final del día oye Luis, estaba leyendo aquí que, que digo, a lo mejor no es tanto económico pero pues pudiera ser, ojalá y no este que China detecta 35 casos de Enipavirus un virus, un nuevo virus de origen animal hasta el momento ninguno de los casos es, es grave pero pero es, qué es, eh, pero exactamente qué eh, ¿qué, es el de, el qué, de qué animal es origen eh, no bueno no, no, no tiene que tener un animal no, También no es pero un, pues dice de origen animal no sé bueno sí a, a lo que a lo que va aquí nada más es que eh, detectaron un, un nuevo virus que no tiene vacunas ni tratamientos digo dónde has oído esa película no eh, de de muestras tomadas de la garganta de pacientes que habían tenido contacto con animales no se especifica qué animales pero se asocia con síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida de apetito, dolor de cabeza y musculares y náuseas. No, Hasta ahorita no son, eh, pues están diciendo que no es eh, relevante, o sea, no tienen ningún daño importante, pero pues están detectando un nuevo. Aquí mencionan otra vez eh, que dicho medio <coughs> utilizó vectores de transmisión de murciélagos de la fruta. Ya los murciélagos? Pobres murciélagos, murciélagos. Satanizados en este... En esta época que técnicamente Batman pues este, ya no va a tener mucho éxito como superhéroe en ese sentido, eh, ocurrió que tenía mejores días, pero bueno, pues ahí está otra, ¿cómo terminar esto? Ojalá y nada más tenga una nota curiosa que, que sea de China, bueno, pero bueno. No, lo que pasa es que eh, eh, yo no voy a decir la palabra sobredimensionamos, pero la prensa eh, ya a estas alturas eh, este datos, eh, información, que en un principio pues es aislada, lo que fuese, eh, le, le da mucho más importancia. Claro está que tiene que ver con este contexto y que tiene que ver con que en algún momento no le dimos la importancia suficiente a, a, al, coronavirus. al coronavirus famoso. Sí. De, sí, ahorita un nuevo virus llama la atención, donde ya sea. es, es, una, es sí, llama la atención, exactamente. Llama la atención nada más, o sea, Aquí del el mono, tema es solo sea. no ser alarmistas o no claro digo ahorita Uy. queda como una nota curiosa vamos a decirlo así no queda una nota curiosa que, que, que se está dando no en, en, en el mundo y que además viene de China y que además viene de animales y que además viene también del sí, mujer, pobre chinos puta, también sí. no ya. sí pero pero bueno o sea es decir como que esa película te suena y no te suena una película pues bueno nos están mandando aquí a corte rápidamente vamos y, y regresamos en un minuto Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 43 minutos. ¿Qué? Navidad. En Juárez se adelantó la Navidad. Para que puedas ponerte al corriente con tu predial. Por lo que en todo el mes de agosto no se cobrarán recargos. ¡Wow!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 Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, regresamos aquí, ya, ya estamos de regreso en, en Solo Negocios, en, la última, en el último trayecto eh, del programa, del, del, de la hora. Ya son eh, 4:45, pues tiene algo que hacer pendientes de que hay 15 minutos para llegar a las 5 en algún lugar, ¿no? De una vez. Eh, este Y los tráficos, le comento, no es poca cosa, así que tómese su tiempo si tiene que desplazarse de un lado a otro. La ciudad va retomando gradualmente su dinamismo y, y entiende ese dinamismo tráfico. Y pues bueno, entonces, este. Eh, Luis, ¿tienes una nota? ¿Y es que? Sí, bueno, de lo que estábamos hablando precisamente al Vamos inicio del programa eh, que tenía que ver con el cómo hay un cambio cultural en eh, dentro del medio laboral uh -huh. eh, como las instituciones de educación superior, creo que les falta todavía asimilar un poco más esto pero eh, por ejemplo hay una nota importante en, en este periódico El Financiero dice el 75% de las empresas en México, mantiene ya un esquema laboral híbrido, entre sí. el presencial y el... sí, sí, eh, por ejemplo, este, eh, se dice como eh, antes de la pandemia, el 30% de los trabajadores les gustaba, es decir, preferían el trabajo remoto, mientras el 70% lo prefería presencial, mientras ya hoy, es decir, posterior a la pandemia, después de que hay una por si, si tú quieres saltos forzados, acercamientos obligados a, al trabajo remoto y estas tecnologías, usando estas tecnologías, eh, ya es al revés. El 80% de quienes están eh, eh, trabajando, eh, eh, sobre todo, seguramente, sobre todo en estas áreas de gestión, de diagnóstico, de análisis, no sé prefiere eh, el 80% prefiere el trabajo eh, remoto, en su caso que sea muy flexible ¿sí? mientras que solo el 20% prefiere solo, exclusivamente el esquema presencial Sí, de, de hecho había una nota ¿no? de, de, de hace unos meses que se hizo una encuesta donde decían que un porcentaje importante de trabajadores estarían dispuestos a dejar su trabajo en un momento dado si se les ofreciera otra oportunidad en una empresa que tuviera esquemas flexibles que, y no solamente presenciales, ¿no? a, a esto que estamos. Y fíjate que llama la atención porque a, a mí, digo, no voy a decir que, que me ocurrió lo mismo, pero sí lo noto en las clases. Ahora que tenemos que estar en presenciales, hay cosas que, que dices, bueno, esto a lo mejor podemos resolverlo de una mejor manera, eh, de una forma remota. Por ejemplo, ya ves que Juárez es, eh, eh, pues por excelencia, de una ciudad que cuando nos cae la lluvia, pues, se paraliza la ciudad cae nieve, se paraliza la ciudad. Esos días que a, que a veces la misma universidad tenía que dar eh, la nota que, que cancelaba clases, pues esos días precisamente se puede decir, nos vamos a, a virtual. Ese día. Claro, pero eh, sí, a ver, lo que ocurre es que todo este tipo de, de situaciones también tienen que, insisto mucho y tal vez eh, sea recurrente en lo que digo, en una contextualización. Es decir, Vamos, tú asumes que como en cualquier país desarrollado, en de un momento a otro, de un día para otro, dices, vámonos ahora a remoto todos, ¿no? Claro. Como si estuvieran las circunstancias, si la población tuviera eh, los medios inmediatos para hacerlo. Estamos en un contexto en el que no es así. Bueno, no, pero a lo que voy es decir, ya en la universidad estábamos en ese contexto, más o menos, eh, eh, este, trabajándolo. Entonces puedes tener, por ejemplo, grupos ya preparados en Teams que, que te permitan, en un momento de emergencia, irte a, a virtual y luego regresar normalmente. O sea, es decir, yo un esquema que voy a decir: ojalá no me esté escuchando el coordinador, ¿va? es que los exámenes los podría poner virtuales y, y a lo mejor el día del examen... ¿Pero cuál sí, es el problema? ¿Que, que, que te no, escuchan no, no, coordinadores? Claro, es decir, de que ese día le, le puede ser a los alumnos saben que no vengan, el examen va a ser virtual, tomen la yo clase... Yo no le veo no ningún tenga. problema a ese tipo de eh, cosas. Eh, es decir, donde ya empiezas a utilizar algunas ventajas que ya te está dando la, la, la misma tecnología y que antes no teníamos y a veces yo lo reconozco que utilizábamos el papel y andar re, revisando los exámenes como seguramente tú lo hiciste por muchísimos años... Hoy ya no es necesario, ¿no? Hoy pues es un esquema. Creo que podremos beneficiarnos en ese sentido, de, de, como tú dices, un esquema híbrido de llevar la clase, no 100% uno, no 100% el otro. Que en este caso, en cuestiones de de, de, de la cuestión legal, de la, la parte laboral, creo que tenemos un marco que si no es el perfecto en México, pues considera ya muchas cuestiones de, de, del trabajo en casa, ¿no? Y nos está, está abriendo la posibilidad de... de, de de llevar cosa que bueno bueno lo comento presente es una nota eh, importante con respecto a lo que habíamos platicado al mero principio esta idea de que o sea claro que esto tiene que cambiar no, no puede quedar igual que antes no podemos hablar de prepandemia ya sino, sino realmente lo que tenemos que hablar es de pospandemia no, claro, sí, sí, o sea, eh, con un aprendizaje, obviamente. Debe haber eh, un aprendizaje, un bueno. aprendizaje en distintos en distintos ámbitos y claro. Eh, otra nota que valdría la pena comentar ya en este en este último eh, tramo de, de, del programa es el de que ya se prevé que, eh, aunque sea de manera gradual, va a empezar a eliminarse esta exención eh, de impuestos en de, de, de la gasolina, ¿no? Esta subvención, por Esta, decir, esta subvención, exactamente. O sea, eh, pero eso no significa que vaya a incrementar, es decir, se acompaña una relativa baja de precios internacionales del petróleo con baja de los precios de la gasolina con el, el eh, reducir el, el, el, el porcentaje de subvención. ¿Y qué implica esto? que los precios no necesariamente van a subir ok, pero pero sí le estará en lo correcto el gobierno o sea, digo, voy a ser el abogado del diablo realmente estarán bajando porque van a estar quitándolos y si realmente el mercado internacional no reacciona como esperan bueno, es que está, el mercado internacional está reaccionando, primero a la baja el, el precio del petróleo está, está en la, eh, a la baja está pues, por decir uh -huh. así está yendo a un eh, precio de menos emergencia y, y, y claro está que en la medida en que haya este competencia dentro de lo que es la distribución de gasolinas pues eso se dará y yo creo que sí va a ocurrir así o sea tú crees que vamos a regresar a, la, a los precios normales quitándole la subvención obviamente es que no digo que, que regresemos a sencillamente van a mantenerse los precios okay, bueno, sí, sí, es sí. que es una compensación se si iban a incrementar los precios de la gasolina sí y solo si sí, no había subvención como hay subvención el gobierno, por decir así, absorbe el costo de el, la inflación. Y bueno, lo, lo asume no recibiendo esos ingresos, que ya hemos dicho, como la semana pasada, que hasta el momento ha costado aproximadamente 500 mil millones de pesos. El costo de la inflación. Ahí que, el, el, el costo con... de la subvención. Sí, quedó bueno, metafóricamente. Y, el, y ahora, la inflación. Y como ¿Cómo? ya los precios del petróleo están bajando y seguramente el precio de la gasolina, entonces un poco empieza también a reducirse ese, esa proporción de subvención y se va compensando de tal manera que en términos de precio último, es decir, precio al consumidor, los precios más o menos se van a establecer, eh, es, van a permanecer estables. ¿Sí me explico? Ok, bueno, pues ya, ya sería cuestión entonces. Esa sería la cuestión, ese sería, el, por decir así, la apuesta del gobierno. Claro. Sí, bueno, esperemos que sea así. Digo, al final del día todo indica que, que lo llevan, pero además también es algo que... El gobierno ha invertido muchísimo para tratar de controlar esa parte de los eh, de los precios, al menos en los combustibles, que creo que la gasolina, la roja, en, en al interior del país se disparó 25 pesos porque le recortaron una parte de los de las subvenciones. Pero pero bueno, pues es entendible que a lo mejor eh, no necesariamente eh, los autobuses que utilicen o los camiones que utilicen para distribuir los alimentos utilicen combustible rojo, ¿no? o sea, del, del, de, de alto octanaje. Pero al final del día, pues lo que tú dices, empiezan a quitarle, a ver qué, a ver qué va a pasar. No, yo creo que, eh, es decir, hay, hay que recordar que la estrategia de gobierno es que el, el incremento de los precios del petróleo no impacte en los precios de la gasolina para que estos a su vez no impacten en eh, el, bueno, no tengan el impacto generalizado en los precios en, en, el, en, el, en, los precios en la economía. Hasta el momento, relativamente, ha funcionado de tal forma que se, más o menos, se mide y se dice que eh, si no hubiese esa subvención, ahorita nuestro índice de precio estaría aproximadamente dos puntos más arriba. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la apuesta del gobierno? La apuesta del gobierno, y creo que ya tiene que empezar a hacerlo, es empezar a reducir la subvención, porque eso también tiene impacto en las finanzas públicas. Entonces se empezará a reducir la subvención, aunque de manera gradual, en la medida que los precios del petróleo y luego de la gasolina también van tomando su propio curso. Sí, pero al final los chelines lo está poniendo el gobierno. O sea, está pero pero a, a final de cuentas la idea es que los precios de sí, la gasolina no se, se mantengan relativamente sí, sí, estables. Sí, al final que no se disparen, Digo, es noble el propósito y yo creo que está funcionando. Más bueno, aquí no hay más... nobleza, hay sencilla estrategia. ¿eh? No, no, no, o sea La economía no, no es que haya de no, nobles no, no, o no pero, nobles. Pero no, no, no. no, no. Yo, yo digo, ¿qué nobles? O sea, ¿qué, qué, ¿qué detallazo te puedo decir del gobierno? Pero en realidad, pues también detallazo sacaron su, su plan este para inflación, que no sirve absolutamente para nada. Pero yo sí creo que controlar los combustibles aporta más al final del día a la economía. Eso sí. Eso sí te la compro, ¿para que veas. Porque llámale nobleza, buena onda, detallazo de, de, de por parte del señor presidente y el secretario de Economía, ¿no? este pero bueno, o sea, al final eh, otros países no están siguiendo ese camino, el, el caso es Estados Unidos y ahí están los efectos ¿no? Estados Unidos no, no ha inyectado ninguna subvención al, al combustible y se ha disparado obviamente a precios que no tenía pues así lo tenemos Luis pues estamos llegando ya casi al final, no sé si quieras agregar algo no, estamos bien, es decir, hemos tocado estos temas eh, importantes eh, y luego y pues ya ahora, como tú bien dices, ahora también imbuidos, pues, o inmersos en esta nueva este dinámica dentro, tú y yo, dentro del trabajo, pues, educativo, ¿no? Que ya regresamos al 100%, ¿no? Al, al, al... Y ya regresamos a... en, vivo, en vivo, porque usted lo pidió. <risa> <Que> usted <risa> lo pidió, regresan todos los profesores, con todos los alumnos, en una dinámica, pues, ya… Eh, al menos ahorita de no es vida. bueno, yo sí francamente me siento más este más relajado, pues sí porque dos años y medio de, hablando con una computadora <risa> casi, casi. es que es difícil ahora sí lo que callamos los maestros pero es que es difícil estar hablando de una computadora que no sabe si te escuchan o no, si se fue la luz si se te apagó a ti el sistema, se cayó y tú sigues hablando, no yo creo que la, el, el, el terror, digo ya nada más para despedirnos que teníamos como maestros, es que terminabas de dar tu clase y que te dijera, profesor, es que se cortó y tu chip pues, se cortó desde qué minuto, ¿no? O desde cuándo. Pero bueno, pues son cosas que, que estábamos este viviendo, por así decirlo. Creo yo que, que como profesores universitarios, sí nos fue, vamos a decir, fue una cuestión curiosa, pero yo creo que los que la llevaron más difícil son los de primaria, ¿no? O sea, los profesores de primaria, eh, llevar en una... Sí, bueno, eh, al, eh, yo creo que debe haber un programa, pero rápido, así rapidísimo, urgente de análisis de lo que pasó estos dos últimos años en términos educativos en distintos niveles. Yo espero que haya ese programa, tiene que ser financiado, tiene que… Eh, por varias instituciones, esperemos también que las instituciones de educación superior, particularmente la OACJ… ...lo tenga entendido y crea un programa inmediato, urgente... ...¿qué pasó en estos dos últimos sí, años? Sí, si realmente el alumno de primaria aprendió a leer con este medio... ...porque es difícil, imagínate cómo enseñas a leer... Un sí, y los de educación superior, ¿qué pasó? O sea, ¿qué tipo de... sí, en todos los niveles se, se tienen, pero si, si, si no es un asunto, como tú dices Luis... ...no es un asunto menor, no es un asunto de que bueno, acabó eh, este el problema... ...ya estamos en una situación diferente... Y, y que viva la alegría, ¿no? Pues en realidad, ¿no? no, tenemos que revisar sí. qué ocurrió y porque estas generaciones, dos años, son dos años de formación, es la mitad de la formación para para algunos estudiantes sí, sí. y a ver qué pasó. Pues bueno, pues ojalá, ojalá las instituciones ahora con nuestra nueva secretaria, bueno, si se da nuestra nueva secretaria de educación pública, todavía no este, se menciona pues sí, quién es. Todavía ya. no hizo su bromita hoy el, el, el presidente. Pero bueno, eso fue ya, ya tema de otro de otro costal. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana y los dejamos mañana con, con Alejandro Sandoval en este mismo espacio de 4 5. Nos Hasta vemos, gracias.